Está con nosotros Jeremías Gómez. Fuerte el gracias. aplauso para él. Bienvenido nuevamente, Jeremías. ¿Cómo gracias. va? ¿Cómo andan? Muy bien, bien. un gusto por tenerte mí. por aquí de nuevo. Jeremías nos visita desde la Muni de Guaymallén, él es el director de Desarrollo Económico y viene a contarnos sobre la segunda edición que se va a hacer de la noche de las pizzerías. Qué rico, Qué rico espectacular. Así es, ya se nos viene la segunda, la verdad que a demanda de los mismos locales, porque uh -huh. la primera fue un éxito total. Ah, muy bien. Sí. Que increíble uno. Personalmente, quería ir a comer una pizza, todos los lugares estaban... estaban colapsados. Sí, explotado claro. todo. ¿Qué? se colapsó durante una noche y Ajá. la verdad que la gente nos demandó volver a hacerla. Buenísimo. Estamos muy contentos de repetirla. ¿Y qué, en qué consiste? ¿Cómo, ¿Cómo es la noche de las pizzerías? Es así, 70 locales gastronómicos del departamento van a largar. En misma noche, sí. promociones de, para que puedan comer pizza, o sea, para que vayan a, a degustar distintos tipos de pizza, cada uno va a dar a conocer los productos más típicos de cada uno, uh -huh. además de las pizzas más comunes. 70 locales es un montón. Increíble, la Mucho verdad que, no sabía bien, que bien, había Tantas pizzerías no. Nosotros tampoco, la primera edición tuvimos cerca de 50 y, y estábamos muy contentos. Ajá. Y, y claro, se ha ido corriendo la, la voz a... y se va sumando gente. Y hasta el día de hoy tenemos 70, pero increíble, nos llaman y nos dicen, che, quiero estar, quiero estar. Fabuloso. Me encanta. la tercera edición se sumarán más. Qué lindo. Mira, ahí tenemos un poquito el mapa, todo eso que marca ahí, tiki tiki tiki, son las pizzerías. Que van a estar eh, disponibles, digo, para aprovechar esta, estos beneficios. Exactamente, como ves, la idea es hacerlo de lo más federal, así que todo el departamento tiene pizzerías que están trabajando. Y uno cuando ingresa a cada uno de esos locales sale la dirección de la pizzería Ajá. y en muchos casos ya tiene cargada la promoción para que directamente la gente sepa cuál es la promo que larga cada local. Perfecto, que van de, desde descuentos, dos por uno, descuentos, imagino, dos por uno, combo, exactamente. Perfecto. Claro, o sea, uno Depende. va a la pizzería y accede a ese descuento, no hace falta inscribirse previamente no, en la página. Nada de eso. Si quieren hacer reserva está bueno porque te garantizas el lugar en el, en claro. el espacio ah, donde claro. vas a ir. Pero en realidad no hace falta nada, directamente vas y pedís la promoción de la noche de las pizzas. Espectacular. Y no solo lo han hecho con las pizzas, ¿no? Anterior, la noche del helado, ¿verdad? la noche de las cervezas, también ha estado muy Pasa lindo. que con la Qué misma rico. lógica esta de que nos piden la segunda edición. Sí por ejemplo, no, tenemos mucho vínculo con distintos sectores uh -huh. y vinieron los heladeros y dijeron, che, larguemos la noche la heladería. Claro. Y ahora, bueno, tiro, ya dentro de poco se va a volver a lanzar la segunda edición de la noche de la heladería, otra sea uh -huh. que nos fue muy bien, fue la noche de los lomos y la Uy. hamburguesa. Uy, qué rico. Bueno, por favor. Vamos lanzando la distintos. La noche del panchito no con eso. lluvia de papa. Van, van pensando, ¿eh? de no. a Conocer distintos productos y también, digamos, a conocer locales que por ahí uno, a ver, vive en el departamento y tenés un local cerca y no ¿Sabes? No tengo... claro. la noche de las Tal pastas cual. me pasó a mí que mm. de la nada vimos todos los locales que habían y tenía uno que tenía tres cuadras, una fábrica de pastas que claramente no, tenía no tenían serie. atención al público increíble Claro, le da muchísima visibilidad a los comercios locales y también, bueno, la oportunidad a los vecinos de salir a disfrutar de la riquísima comida que hay para, para disfrutar en Guaymallén a un precio un poquito más barato, más accesible, porque por ahí no siempre te puedes dar el lujo de salir sí. a comer afuera, ¿no? Hoy este... salir es un lujo y, digamos, Sin poder duda. hacerlo digamos, y ahorrarse quizás algo es lo mejor que nos puede pasar en este momento. Pero aparte es lo que decir, sí, la lógica es, Arriesgarse también Porque pasa esto Vos decís Comamos una pizza Y ya todos tenemos Un lugar preferido Donde pedimos En sí. cambio ahora Con lo de las promociones Uno se arriesga Y dice claro. bueno Vamos a probar en tal lugar uh -huh. ¿Y ¿Quién dice Tenemos una nueva pizza preferida? Claro, claro no, tal, cliente, tal cual es No, no quedarnos siempre con lo mismo no tal cual. Me encanta pues ¿Cómo podemos hacer Para conocer Cuáles son las pizzerías Que están adheridas Para ver ese mapita Y eh, ir organizando con los amigos para este jueves. O lo hacen a través de las redes sociales del municipio Bien. o ingresando a través de www.walmargen.gov.ar. Ahí está el flyer de la noche de las pizzerías. O ingresar y está el link donde te lleva el mapa con todas las sí. promociones. ...y los diferentes locales. Es este jueves, ¿a partir de qué hora arranca la promo? Mira, las pizzerías van a abrir tipo 7 como todos los lugares... ...y hasta que en realidad, supuestamente debería terminar a las 12 de la noche... ...pero se acabe la Exactamente, hasta que se acabe. Y muchos locales pasa que estiran la promo todo el fin de semana... ...eso ya quedará a disposición de los locales. La noche de las pizzerías es el jueves, pero muchos digamos lo siguen estirando... ...porque realmente les va muy bien, entonces lo estiran todo el fin de semana. ¿Y de qué se trata la acción comprar Local? Otra lógica, esa ya viene dentro de, de un marco de, de lo que pasó con la pandemia, de que uh -huh. tuvimos que pedirle a todos los emprendedores que se digitalizaran y, claro. y se metieran en este nuevo mundo. Uh -huh. Bueno, desde el municipio se creó un sitio que se llama comprar Local, en donde si vos no tenés, digamos, tu propia página web o, o mercados digitales, podés sí. acceder y hacerte un catálogo. Entonces un gran bueno. catálogo de, de comercios del departamento. Hoy tenemos cerca de 400 locales. Bueno, y como promoción digamos especial para esta semana, los locales van a dar promociones especiales para que la gente uh -huh. digamos acceda, conozca y también pueda disfrutar. ¿Hay algún requerimiento para poder sumarse como local? No, nosotros uh -huh. le permitimos a todos los locales, es como el primer paso de, de este mundo digital, porque uh -huh. en okay. realidad tiene que ver con enseñarles marketing digital, Bárbaro. hacerles el catálogo y después uh -huh. tienen otros procesos, aprender a usar WhatsApp Business, aprender a usar uh -huh. diferentes uh -huh. herramientas comprar local es una herramienta y hoy sale la queremos difundir y que la gente la conozca Perfecto. entonces tenemos una semana especial de promociones. Perfecto, me encantó es que sí, sin dudas la pandemia vino a marcar esto ¿no? que el que tenía el local cerrado se tuvo que reinventar de alguna manera si no tenía cuenta de Instagram se hizo esa cuenta si no tenía página web sí, la, la, con la, la fue haciendo también para, para poder ayornarse justamente y aumentar las ventas, hoy por hoy es algo que llegó para quedarse, sí. ¿no? si bien en la pandemia muchos lo implementaron por primera vez, hoy por hoy muchísimos, me incluyo, nos gusta online y está buenísimo que tengan un espacio donde y ni explorar hablar de sus productos. Pagar, bueno, justo hablamos una anécdota recién cuando veníamos para acá. Eh, vas a pagar el, el estacionamiento medido y lo puedes pagar con aplicaciones de billetera virtual. Claro. O sea, ah, ya, ay, menos mal! Digamos, eso, ya bueno, la mayoría en eso? En todos lados ya Uy, funciona. Ya la Por mayoría ya lo tiene. Digamos, pero porque es esto? La pandemia llegó para enseñarnos algo, que tenemos uh -huh. que aprender a usar los medios digitales que están a nuestro alcance sí. y ya te pasa que llega a tu casa y está tu papá buscando cosas en internet, cosa sí. que no hubiera pasado si no hubiera sido claro. la pandemia. Y bueno, los locales, los emprendedores, todos se tienen que adaptar y esta es una de las herramientas para que lo hagan. Perfecto. Allí en la página web y en las redes de la MUNI tienen el instructivo ¿no? para sumarse a comprar local. Si Exactamente. Tiene un está, si, sos, digamos, si querés aprovechar los beneficios, ingresás de la misma manera a través del municipio y ahí vas a ver toda la, la gama de beneficios y descuentos que hay por esta semana y también todos los locales que están en en el programa, uh -huh. y si sos uno de los locales, aparece abajo el teléfono, que te podés comunicar, ahí están los teléfonos, te comunicás y decís que querés participar del catálogo, uh -huh. y Perfecto. ahí va a haber alguien que te asesore, y no solo en participar del catálogo, que es lo que te digo recién, sino en todo el proceso de marketing digital, de entrar a este nuevo mundo, y Buenísimo. de estar acompañado, porque para muchos, y, y sobre uh -huh. todo para emprendedores muy chicos, esto es un mundo raro y difícil, Lógico, difícil sí. y más para personas conocer. grandes que a lo mejor hacen artesanías, nos ha pasado mucho, uh -huh. En su vida han tenido un WhatsApp Business claro. o una página uh -huh. y entrar es estar acompañado es vital para entrar y, y quedarse, digamos, uh -huh. y saber qué es, lo que es el proceso y hacerlo. ¿Y este Excelente. ingreso, estas capacitaciones, tienen algún costo? O Todo este gratuito, de parte bien? del municipio. Justo ahora estamos largando. tiro. En realidad no lo vamos a promocionar ahora, pero está abierta la convocatoria de marketing digital, que es uh -huh. una de las capacitaciones. Ponle, ah, muy bueno. Y ahí empezás desde lo básico, de saber qué es lo que es un cliente y un prospecto de cliente, hasta tener tus redes sociales y poder difundir de, a partir de ahí y promocionar a través de las distintas plataformas que existen, Buenísimo. que hoy se usan. Sin duda. Jeremías, gracias por acercarnos a toda esta información.